Lo que más me gusta es estar mirando pisos. Claro que sí, pero todo el mundo últimamente me pregunta consejos para encontrar un buen piso. Bueno, pues lo que tienen que hacer es descargarse la aplicación de Fotocasa, configurar alertas de búsqueda y vivir como nosotros. ¿Así de simple?